Right now Worth it Empezamos, gente Nueva serie De somos de fuores Los hijos del bosque, gente Son los canibalitos Que se habrán comido ahora Espero que no sea un poto, eh Ni un choto Let's go ¿No se escucha el micro? Ah, ahora Me queda rayado, Digo, What? Demasiado bugueo para eh, el, st el stream lab, tío Ahora, ¿no? Su puta madre Super bugueo Relámpagos eh, Ponerme nombre en la tormenta Figura de forma violenta Capaz Fernández Vale, empezamos bien, o sea Somos un puto soldado, ¿en serio? ¿Y eso? ¿Qué tal campeón? Es serio, Lobo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, oye, ¿cómo fue ayer, macho? Que lo leí, ¿eh? Lo leí hasta mañana Coño What? Que vayas de la también eh, todo lo que te ha pasado en el ordenador, campeón. Un momento, o sea, le voy a bajar a punta pala, ¿no? O sea, literalmente. Uf, sonido. Está <risa> Me ha a ver, el, el tener que hacerlo así, campeón, el lobo. O sea, pero por lo menos, mira, ahora te quedas más tranquilo. Pero creo que todo está bajo control. A ver, Larga, es increíble que haya sido solo por el maldito... Bueno, lo que más problemático ha sido el DLCS de los cojones del Dragon Ball Fighter. Bueno, del Cácaro. los acaban de tirar una flecha. también sí me sabe saber que está bien, campeón La clase guay Que también iría hoy un poco más tristón, supongo ¿What? Va un poco en early access, eh Mamma mía Todo en general, a ver, por lo menos mira Lo de la cuenta de Twitter era lo más jodido, campeón Más que nada porque ahí lo tenéis sincronizado con... ¿Sabes? Si te en la cuenta Al parecer mi ordenador no tenía eh, virus Hoy, hoy has hecho el análisis En plan eh, Se va a reventar el helicóptero Completo Otra vez de nuevo, ¿no? Supongo De Song de the Forest, gente Nueva serie para el canal Se va a morir Lo sabéis, ¿no? Bye, bye Vale, espera Iba a decir se cae, O sea, se muere una persona Si se cae de esa altura ¿Sabes? No, eh, nuestro personaje es el único eh, Sagan Man Racional Entrecomillado <risas> Literal, vamos a ver, tío, cómo va el juego Que vaya tela, eh, no sé Vestir la PBS, Captura ahí ¿Qué? ¿Y eso? Son no los ¿no? Ni de coña ¿Qué cojones? No era Timmy, eh Tío, wow Petardea, ¿no? No hice ninguna necid ¿No hace falta? Seguro A ver, por quitarte del medio sabes Vale, un kit de emergencia What? Los dos discos están formateados Claro, a ver, alarga al está todo fuera Campeón, el logo Si lo formateas está todo fuera ¿Qué es esto, tío? O sea, hola Tengo que matarte ¿Sabes? O sea, vale O sea, eh, curarlo En serio empezar en general. A ver, claro, es la cosa que has ha tenido que borrar todo. O sea, por lo menos el formateo te quita del medio. ¿Qué coño le pasa, tío? O sea, esto es un es gente. Miren la cara que tiene. ¿eh? Está un poquito estallado, el man. ¿Qué cojones, tío? Os pues lo juro, que paranoia. Le da a inhalar. ¿Qué? Eh... Es bobo, ¿o qué? Despeja, eh, espera, espera, tómate un descanso. O sea, quédate, tómate un descanso, despeja, coge los objetos. Sígueme, consigue, eh. Tómate un descanso, manín. A la D. Tío, a la D. Bro. Fumada. What? Qué fumada, ¿no? El chaval no es muy normal, ¿vale? Déjelo en paz, no se lo tengáis en cuenta. Un poquito. ¿Qué le pasa al man? ¿Qué tal campeón ese Fernando Goku? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va por supuesto este? Ey, vienecito con flow a de Song of the Forest Que se viene, ¿no? Nueva... Eh, ah, nueva saga, ¿no? Para el canal Nueva serie Pero lo que, más, eh, lo que me parece más raro Es que mi PC eh, Fuese el virus Tu PC O sea, la IP campeón O sea, bueno En sí el... LOL el que tengan acceso a tu ordenador eh, ya incluye todo lo demás, macho, como el Gmail. Es que a través del Gmail está sincronizado por todas las putas cuentas, macho. Da coraje enorme. O sea, es como me pasó a mí y yo... ¿Cómo cambio, tío? Abre el inventario, ahí O sea, tengo que ir. ¿Qué? ¿Cómo lo pillo? Podré pegarle. Hostia. Vale, eh, sí que le puedo pegar al man. Increíble. ¿Qué coño? O sea... ¿Cuántas cosas te da el juego nada más empezar, tío? O sea, de gratis, ¿no? Vodka, Increíble pero no, el PC PC? O sea ¿El PC? O sea, el virus Desinstalaba un virus Y aparecía el sistema A ver, claro Por eso te, te dije desde el principio campeón, Que lo suyo sería un formateo Y te ahorra. Hostia, me lo he tomado ¿Qué? Te ahorras básicamente De tener más problemas, ¿no? A la larga y a ver cuando me meto en la cuenta de Twitch y veo que no tengo eh, Ese, cuando digo hasta aquí he llegado A ver, pero eso ya ha sido eh, como el colmo ¿sabes? O sea, una persona eh, Bueno, es que son es bots eso es lo peor de todo, tío Espera un momento porque me está guiando a algo Me está dando muchísimo por culo, tío eh, Me estaba guiando a esto, sí o sí Ok ¿Con qué eliminar, tío? Maledita sea, eh El me iba va... De verdad, yo la puta pantalla. Tío, últimamente está dando problemas. El HDMI que flipa. Me ha dado un GPS, ¿no? Supongo. Un H, un H y. ¿Y what? Un. ¿Esto qué coño es? Tío, no me. Eh, no me gusta el libro de habilidades, tío. Así. O sea, qué fumada, ¿no? Y es cuando eh, lo formate. Claro, a ver, al la larga siempre es lo que soluciona el problema. O sea, la taja. O sea, literalmente todos los eh, archivos que tengas corruptos ahí. Los vas a eliminar todos. Literal. What? flechaba y esta piedra. Vale. O sea, vaya fumada, tío ¿qué, ¿Qué cojones? Vaya, vaya principio, ¿no? De, de jogo. O sea, el cadáver se quedará ahí Las piñas se pueden coger en la vida, ¿no? Piñas en piedra, o sea eh, ¿dónde está? Como el inventario Pero de lo que debo hacer Hostia puta, no quiero tirar una granada aquí, tío ¿Por qué? ¿Por qué? somos soldados, tío? ¿Por qué cojones somos soldados, macho? Eh, guía, ¿ok? Esta mierda, ¿no? O sea, esto es lo típico del de Forest 1, ¿no? Vale, o sea, the same Madera hoguera básica, tío O sea, increíble Cambiar de modo What? Ah, vale Este es mejor, ¿no? Literalmente Y también eh, lo llevaré a casa de mis abuelos eh, Para que mi abuelo Le pase el compresor A ver, sería lo suyo, campeón El low. Pero bueno, por lo menos, mira Ya te quitas del medio el que haya Vamos a hacer un chozo El que haya más problemas, campeón En el PC, macho Tío, el metal ese ¿Por qué cojones? Y yo el HUD del juego está en la mierda, eh. Está roto. Se nota que es un eliace, eh. O sea. Cabaña pequeña, 75. Me hago esto ya, gente. Lo... La cosa es. Eh... Ahí va. Solo quería rotarla, tío. O sea, eso sería como la. A ver. Y la puta puerta, tío. <risa> Sale, este sería la casa, ¿no? Vale. Ok, o sea, vamos a recoger 75 eh... putos eh... troncos. Tío, la chude es muy raro, ¿eh? Fuera de coña, es súper raro. Que ayer cuando mi padre lo abrió eh, para ver la tarjeta de y todo para eh, descargarlo otra de vez, me di cuenta de que el, el procesador tenía tanto polvo que no, eh, no se veía el plástico. Claro, le tendrás que echar un poco de pasta térmica, campeón, siempre. Una vez que quitéis el, el procesador, siempre, siempre. Una putada, la verdad, porque, hostia, a la larga es eh, en un PC portátil un poco coñazo, porque está todo integrado, ¿no? Tío, ¿veis bien el juego? Bro, el pibe este me... Hostia, que se le cae el árbol, bro Se le viene Qué pena Qué pena, tío Qué pena Literalmente, qué puta pena Debería, ¿eh? Hombre, papá, ¿cómo estás? Campeón fan tú? ¿Cómo eh, te fue la mañanita? What, what the fuck is this? Amazing O sea, vamos a hacer la cabaña eh, la, la puta cabañita ya, ¿eh? O sea, de una Aunque sea 43, ¿sabes? Increíble O sea, me tengo que pegar un buen tiempo Farmeando, ¿eh? Me alegra saber que va bien What the? O sea, nada, voy a hacer esa mierda eh, Literal de una Supongo que será lo más factible, ¿no? O sea, I think so. Es increíble Cómo, eh, cómo escalan la, los chores en YouTube eh O sea, estamos por los 400 eh, Suscriptores, tío O sea, qué, qué puta alegría ¡Que le caiga el man! Porque, tío, no le cae el man, tío ¿En serio? O sea, una puta presa de castor ¿Sabes? El pibe no hace nada, ¿sabes? Por construir la puta casa O sea, puedo decirte que hagas algo, tío, o sea, Bro Ya que eres sordo, mudo, Construye, ¿sabes? Construye fogata Terminal Refugio la estructura ¿Cómo? Ya, del tirón va. Lo único que no me gusta De lo que pide son de forest cómo se construir las cosas En eh, comparación con el de forest 1 Cuidado que te cargas al pavo O sea, no sé o sea, lo de construir Supongo que... Si lo hace un NPC por mí De puta madre Digo yo, ¿no? O sea, literalmente Ahora, tampoco es tan importante Y a la larga eh, Lo que hace es quitarle tiempo al juego O sea, que está guapo También, pero, joder Lo veo un poco como precario, ¿no? Tío, el cadáver ese Tendré que hacerme un asentamiento chiquitito o algo ¿no? Antes de nada, ¿no? Porque si muero O sea, equipate el GPS O sea, tiene un GPS súper extraño, ¿no? Un puto súper extraño, tío No sé Creo eh, que no tiene vida o sea, ¿en serio? El NPC no, no se puede morir nunca Ayer en el Canecro me partí eh, Me partí un poco la caja Solo, Lo que vi fue una piba con cuatro eh, brazos Y eh, <ríe> literal, os lo prometo Cuatro eh, piernas, tío Qué fumada Pero a ver, lo que no me ha gustado eh, Realmente es que eh, Estén haces Eso está muy mal hecho, tío Está súper mal y O sea, no tiene nada que ver, tío O sea, es que no sé Darle por 28 euros a los jugadores Tío, a todo el mundo Igual que seas creador de contenido o no La posibilidad de poder llegar a jugar al juego Pero como una beta tester Es una paranoia Es una paranoia que flipan macho O sea, esto es una beta tester O sea, pone el juego me pone arriba En 13 días habrá actualizaciones O sea, en 13 días ya nadie juega al de, de Sogo de Fore. Desafortunadamente, tampoco voy a meterlo. Pero necesitará materiales materiales para construir Que va, solo tronco, es una paranoia Te haces un cacho de casa con tronco Paranoia Hostia puta, ¿en serio? ¿No puedo recolectarla? ¿Me la meto por el culo? O sea, si la rompo, ¿no? Ni eso, bro O sea, entonces La preparación de comida va a ser Hacerme básicamente un puto arco, ¿no? Por ejemplo, para hacer una ventana Tienes que eh, cortarlo tú no ya Me la meto por el poto A ver No lo pilla Bueno, yo no creo ni que haga ventana O sea, me haré solo Ya me entendéis, ¿no? La base y... y va, va que chuta Ah, un macaco ¡Oh, bro! Un macaco Ah, que esto es mío Escúchame, ¿eso qué son? Ya, son canecros Ellos son canecros Hermano, ¿tú que un simio? Para que te reviento la cara Me cago un muerto mete de aquí ya, hombre Aquí la civilización viene ¡A invadero! Se sí, a restablecer el orden, cabrón ¿Quién es el siguiente? Macaco de mierda Ven para acá, cuadrúpedo Mamá huevo Escúchame, que os voy a reventar todo Compadre, voy a quedar os voy a reventar la población entera de macacos mineros tío Este es el de Forest 2, o sea ¿Qué habrán hecho? Los cabrones o con los macacos, tío Para que salga así Yo, bro, ¿tú le puedes dar un golpe? A ese hombre mono Gracias. ¿Y el otro? Ah, que estás llorando. No llores, compadre, que te queda poco. Cabezón. Escúchame, el otro macaco, ¡un macaco de mierda. ¿Dónde estás, hijo de puta? Malito simio. ¿Eh? ¡Uy, hijo de puta, qué susto más dado! Mamá huevaso! Se viene la muerte. ¿Escuchaste vivo o no? qué pasa? Tengo curiosidad que me llevan a su cueva. Sabéis que este es el mecanismo más rápido, ¿no? <risa> Literalmente para de eh, la E a todo eh, a fa Para farmear monos ¿Eso? ¿Eso? ¿Los caníbales Son... Ho son hominidios que te cagas, eh, eh El Lilobos tú, o sea que Hominidísimos, tío No, pero recuerda eh, que sí eh, los que más eh, traen eh, huesos, si no, eh, mal no recuerdo Que si sí, los quemo, hostia Pero claro, acabo de empezar, no tengo nada, literalmente No tengo ni agua Sí, sí, eh, hostia, qué mal rollo, imagínate eh, De noche, te cagas encima Ya solo por el sonido, ahora mismo Me ha dado un poco de cague, la verdad, sabes, rollo Me ha asustado, pero... También me deja un poco ahí eh, llevar, ¿no? Y le he metido un buen eh, jaramazo con el H. Yo supongo que con el cuchillo sí que puedo hacer algo, ¿no? Solo mío, un ¿no? hijo de puta, tío. Me había robado mi eh, inventario. Vale, pues ya sabemos un poquito más el lore. O sea, yo creo que debería haber hecho esto. No. Seis. Sí. Ah, vale, o sea. Vino un puto mono, tío, por milla. ¡Hijo de puta! ¡Mamá huevo! ¿Dónde está, tío? El HUD es muy raro. Necesito, no sé, un acceso rápido al cuchillo, tío. O, sea, o algo así, ¿no? ¿Cómo me lo pongo...? O sea, vale eh, Así, ok What is the shit? Me llevo una, una, un cráneo Pero así era la manera más fácil de entrar en su eh, raid, ¿no? De, de peña, de bichos Es como una eh, hoguera grande eh, Y tirarle eh, su cuerpo encima ¿En serio? Uf, yo no, o sea La verdad es que eso va a ser un poco done, ¿no? Yo creo que la otra vez ni eso, ¿sabes? Literalmente. Paranoia y título qué guarrada cabrón de o sea, aquí carne de que va sin curar asqueroso no tiene nada ¿eh, el asentamiento es como eh, como eres militar eh, habrá armas de fuego supongo sí eso va a ser esto va a ser como un puto shooter literal supongo que eso es lo que le va a quitar un poco la gracia no eh, esta vez digo mal así como he dicho fácelo tú mi, milanesa madre mía entonces lo importante ahora es saber vale y iba a decir si tengo un GPS ah pero esta no es mi casa no Carne picada, ¿eh? Madre mía, pero no tiene nada O sea, pensé que había algo para lootear, Pero no, ¿eh? O sea, ni de coña O sea, un momento Entonces aquí debe haber una forma De entrar a una de sus putas cuevas, ¿no? Es que siempre lo, eh, es como lo más factible, ¿no? O sea, es como lo puto más factible, tío Hacer esa mierda Digo O sea, rollo No es que me deje pillar Pero sería lo más guay Porque así que estoy cerca De su puta eh, civilización Lleno de drop O sea, lleno de mierda Los huesos te sirven para hacerte una madura En el de Forest 1 Eh... En este no sé No sé Yo creo que ni me hice armadura, ¿eh? O sea Creo que no llevaba nada O sea, no me hice nada Creo que unos guantes, ¿no? algo sin tenía Y ni eso guantes de lagarto O sea, iba, iba a bocajarro Igual que en este juego O sea, iré, seguramente Habéis visto la ya O sea, una vez que tengo un arma medianamente que Dos golpes, mato al bicho Lo también, ya está Entonces tela eh, En tu inventario, a ver eso, eso me parece una fumada, ¿eh? O sea, lo de eh, el, el puto eh, rgb Vaya fumada, cabrón O sea Joder, no lo tienen en mi PC, tío <risa> los, andalo, los arándanos son convencibles Y ahí, a ver, bueno, sí, estoy un poco bajo de vida Voy a ver si me ubico Ni Drawn, que yo qué sé, yo supongo que el la K La K del pibe, ¿no? O sea, la K es de donde ha explotado el avión, ¿no? Supongo Sí, ¿no? Sí, es aquí, ¿no? Sí, sí, sí, sí ¿Cómo irá el puto NPC, tío? Ah, aquí más mierda Hay una entrada ya tan rápido me, No sé, me fascina que sea tan rápido, tío El juego, rollo... Me está dando demasiadas cosas eh, En cuanto... 24 minutos de juego Tienes un chaleco eh, de asalto eh, para qué una armadura de hueso Porque un hueso aguanta bastante No sé, o se sabe Supongo que si es necesario Sí que me lo haré Pero no obstante No sé La otra vez creo que No me, no me hice nada ¿eh? Creo y Un chaleco relleno de gel Balístico también No a ver, pero Supongo que el man Tendrá cosas eh, militares Eso también es cierto O sea es que Supongo que por eso A lo mejor este juego No le gusta A la peña super fan Del Red de Forest 1 o Sabes por eso mismo Porque no es igual que el primero Literal ya me jodería, ¿no? Bueno, eh, bro, ¿a que puedo matar al antílope s de uno? ¡Bambi! Y al NPC, y el NPC no vea cómo trabaja, ¿eh? Fuera de coña, ¿cuántos palos has apilado aquí? Quedan 23, se me fui y quedaban 40, ¿eh? O sea, ha trabajado, ha trabajado duro El chaval, ¿sabes? ¿Qué cojones? Yo sea, no sé, también es que me, me siento un poco como desorientado ahora mismo, ¿no? En este de Forest, o sea, un poquillo Supongo que es cuestión de ir pillándole el truco un poco al GPS, ¿no? A la larga, supongo yo Medicina, ok. ni no nada más, ¿no? Por abrir, creo. Así. Ah, Vengan, ¿no? Increíble. Z. Y esto ya lo pillé, ¿no? Saber qué tal va, la verdad. O sea, bueno. O sea, supongo que también para. Ya me entendéis, los putos choritas siempre. Va de puta madre. Pues lo nada lo tenemos. Bueno, a ver, hemos pillado a lo de vera. O sea, sé que ese. Son piedras, tío. Que claro Y yo, hermano, me acaba de cagar encima. O sea, qué susto me ha dado esa vaina ellos. Y eso es un zorro, tío. Claro, no te puedes fiar de nada, ¿sabes? En este puto juego, o sea, literalmente. ¿Where is the fucking way? Wrong way. Ah, no sé, más palos necesitaremos, ¿no? No obstante, ¿yo cuando se hace de día en el juego? ¿Qué? Se nota que eh, es un early access. no está al 100% traducido. Lo que más me ha molestado ha sido eso, Fanzero tuyo el logo". No voy a mentir, eso me ha molestado muchísimo, tío. O sea, últimamente están haciendo la beta-taster con, eh, con la peña que se compra el juego Y ya está, o sea, ellos ni lo prueban ¿sabes? no o sea, si van bien, si se puede sacar Por decirlo de algún modo, no, no, le suda la polla Sacan el juego y ya estaría O sea, te gastas a lo mejor 28 pagos igual vale el juego ¿Y eso? Hermano, ¿tú quién eres? ¿Tú, tú qué quieres? ¿Pelea? Escucha, estás muerto, eh ah, O sea, le suda la polla, gente <risa> ¿Cómo? ¿Que te va a escapar de mí? Acá. Compadre, tú te quedas aquí Tú te quedas aquí, maní. Ya es muerto. Bro. Y el cervatillo de la muerte. Qué susto me ha dado. Hermano. A la hoguera. ¿Cómo lo tiro a la G. Man. A dormir la mona? Venía fuerte, eh. Gente, se está quemando de verdad, ¿eh? ¡Oh, ¡Hostia! ¿Qué eres tú? ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! Chico guantazo. Espero que sea de día, ¿no? Por lo menos, mira, avanzamos <risa> O sea, literal Es de una dribble, what the fuck para matarlo. ¿Supervivencia? ¿Cómo? ¿Esa es la cara de nuestro personaje? Man, no ¿Qué? What? Claro Hola O sea, claro, no he guardado No tengo sitio O sea, estoy jodido Entonces, ¿qué pasa? yo? viene la peña es que claro también le he pegado con un puto tronco o sea debería haberle pegado con, con una puta mierda de cuchillo papá esa tribu está muy eh, fuerte y voy a sacar más que literal o sea tal cual se acabó cada vez que vea a, lo, a los hombres cebra eh, los reventaréis pero claro es que no tengo nada ahora mismo que empiezo a traer el juego de nuevo en serio vamos a ver si me no sé voy a ir por probarlo no obstante qué cojones Ay, no tengo un arco, tío. Eso es una putada. Necesito liana, necesito de todo. Me ven el río. Ah, es verdad, coño. Me creía que tenía menos, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Eso estaba aquí? Viene algo detrás nuestra, lo sabéis, ¿no? No creo que sea el Bambi, ¿eh? <risa> Dudo muchísimo que sea el puto Bambi. Eh, en el uno te cagabas vivo si bebías de río. Por eso me. Ha... O sea, digo, coño. O sea, por lo menos, mira. Sí, a ver, es ¿eh? como una, ca... una cascadita, ¿no? Y esto, tío. ¿Una porra? <risas> un vibrador, gente Anakin hay. Hostia, lo siento, ardilla ¿Estaba viva? No puede ser, estaba muerta Estaba muerta, gente, seguro ¿Qué es eso? Le he metido un guantazo bien eh, duro, eh Pobre ardilla, tío Ah, esto es... es verdad, coño Tío, ¿lo que No me acostumbrará a que te den cosas tan fácilmente, ¿no? O sea, ellos... o sea, como... <coughs> Perdón Crea tu refugio literalmente Dios, hay guantazo, ¿eh? es una porra Bueno, es, soy Anakin Skywalker Hombre, lianas Soy puto Anakin Skywalker, macho Que cojones Uf, lo que pasa es que como paso para allá, ¿Ello, ¿no me deja? Ah, vale, ahora Uf, qué mal rollo, ¿no? En ¿Verdad que entro ya, no? Una porra eléctrica, es una porra eléctrica, va a dar la que vamos a liar Entro de una, ¿no? Aunque no tengo linterna, pero bueno, no sé ¿Tenemos la antorcha? Sí, ¿no? Ah, no, no tengo antorcha. Ah, claro, porque me mataron la otra vez, ¿no? La antorcha era eh, arco-lanza antorcha. Eh... Hostia, no tengo. Uh, pues un momento, voy a buscar eso, que seguramente hay aquí. He visto unas cajas, aquí... He hostia. Hermano, vi una persona detrás de aquí. Me he rayado tela, ¿eh? ¿Cómo? Escúchame, será cerda, está ahí. Tú no te escapas de aquí, compadre, tú no me vas a pegarme un susto. ¿Qué pasa? ¡Venida! Del guantazo que le he pegado te la tira tirado de espalda oh, Me cago, estoy muerto con la porra esta, la, la polla observémosle Son, son putos Sí, son como una especie de, ¿sabes? Homínidos, o sea, son putos homínidos, literalmente Ya me jodería Bueno, papá, eh, voy a meditar un ratito Sin problema, campeón fan tú, pero que vaya ahí Y eh, después nos vemos eh, Intentaré lucharme todo lo que pueda hoy, aunque sea un avance en el juego y no sé, empezar ahora por el Season Pass otra vez de nuevo a la Tommy Head Siento que tengáis que ver otra vez de nuevo Si después con un rato, el juego, tío O sea, pero es de decir que la Tommy Head Ha generado muchísimo en los shorts, tío Un mogollón, me ha sorprendido O sea, casi mil visualizaciones, bro, por 60 segundos O sea, pero me lo tengo que currar mucho más Tengo que editar mucho más guapo, más atractivo Más gracioso y eh, pillar las, las tomas Que realmente vea un potencial grande, ¿no? En ellas, ya me jodería Pero le pondré, le pondré apego, macho Ar que 20 euros, el caje 20 euros a de Zari, un juego de, eh, de dos personajes en una cárcel, el que jugó eh, Hostia, otro bicho, creo que es Parus ¿no? No sé, y ¿no? me acuerdo cómo se llamaba, pero es multijugador, ¿no? Campeón de Zari. Está guay, o sea, guay, con el con el ar tienen millones de horas. Y ya no te digo nada con el KG Hostia, me acaba de rolear. Ya no te digo nada con el, con el ar, macho. Ya lo sabéis y demás, campeón, que los jugadores, Pero. Escúchame o me digo mierda, me cago en tu muerto. ¿Por qué tienen esas voces? Bro, ¿sois satánicos? Escuchando, no vas a oírlo, ¿sabes, no? ¿Y la porra? ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está tu amiga? ¡Ah! ¡Mamahuevo! ¡Da la cara! A ver por allí, gente Está allí, hija puta No te vas a escapar de mí no te vas a escapar de mí Esto es como una madre con una zapatilla cuando un niño saca malas notas Te voy a dar con la chancla En toda la cara, perra Bueno, pues ya sabe, compadre Mira, no tiene ni aparato reproductor ¿Será? <risa> Se reproducen por huevos, ¿no? Como las alienígenas. ¿Mmm? ¿Girio? <risa> Grande Sí, eh, yo voy a merendar Que aproveche la merienda campeón El hilo, por supuesto Esos juegos eh, son para eh, jugar en pantalla de vidria Con mi hermano Claro, a ver, el caje puede jugarlo, campeón Por supuesto ¿El AR también puede jugarlo? con pantalla de vidria? Hostia, qué guapo eso es un avance, la verdad A ver, alarga mientras que no te molesta, tío, a él a la, de, a la hora de jugar, está bien, no lo sabía Y el de la cárcel, creo que sé cuál es El que jugó eh, Inver con Sparrow En su momento, creo, eh Los integrantes Arnos Pro, hubo un par de directos que hicieron De ese juego, creo que, creo que era ese, eh, creo. Y Sí, ¿no? A ver, es la cosa, campeón, está gracioso Yo no sabía que se podía jugar al arque en pantalla De vídeo en la play, eh No obstante... ¡Oh! ¡Pero tú qué haces ahí, tío! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? O sea, bro, es que, es que es que ni en la ur, tío. A ver. Vamos a meternos en la piedra, ¿ok? Como siempre, a pelear, tío. ¿Cómo puede ser que haya tantos putos bichos, tío? Aquí le vas a pegar tú, so cerdo. ¿Y el otro? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Mamá huevo! <risa> Su suplícame. Suplícame que te deje con vida. Ah, no sabes. Ah, ah. ¿Me ha dado tela? Eh, espérate, espérate, espérate. ¿Me ha dado tela? Nice. Lo busco. Sin problema, campeón, que creo que la portada son como dos hombres saliendo de la cárcel. Con, ¿Cómo decirlo? Con una portadilla así un poco gris, grisácea. Tío, mmm, vaya locura. O sea, morrar de piel. Qué asco. O sea, le acabo de arrancar la puta piel al bicho. O sea ¿cómo, cómo lo, o sea, ¿cómo lo despellejo? ¿Cómo le quito los huesos, tío? ¿Qué coño? Gracias a todos y a todas, tío Y se nota que estáis todos machos Ayer os lo juro que madre mía ¡Qué locura! O sea, tú estás la mierda últimamente Lo sé, por eso le estoy dando más importancia Por supuesto a todo lo que viene siendo Las demás plataformas Y es de decir que hoy hemos subido eh, En nada, en un par de horas 30 putos suscriptores, tío En YouTube, o sea, qué guapo, cabrón O sea, yo sé que diréis yo yo 30 suscriptores una mierda Pero para mí es mucho, tío Literalmente, es como en serio y todo, todo por los reels, ¿eh? O sea, el poder de los reels Hombre, obviamente no todos suben Pero bueno, no me importaría echar más tiempo, ¿no? Hoy intentaré grabar todo lo que pueda Desde forest para tener tomas, ¿no? graciosas sobre todo <risa> Literal, de verdad Hostia, si se me hace de noche estoy muerto, ¿no? Sí, tío ¿Y esto? Piedras Estoy muerto si se me... Se... ¿Para qué hablo? ¿Se me ha hecho de noche? Comida, ¿no? ¿Tengo arándanos? O sea, sí, ¿no? Menos mal que tenemos un poco de arándanos. Tenemos todavía la carne, ¿no? O sea, literalmente La minta ahí no me sube nada de vida. Vale, me comeré uno. Es una sopa. Guapo, ¿tú serás que Nicole? ¿Qué pasa? Eh, desde PC, tu madre. Ya lo has encendido. Aquí estamos en el de Fora, la verdad. ¿Te acuerdas el momento épico del boquete? Ese juego, pero los dos... <risa> Está guapo, pero lo que ya te estuve comentando. Me da un poco de coraje que sea un early access si estén probando el juego con, con la peña que se lo compra, tío. Joder. Dios, qué lento eh, va este PC. Ten paciencia, o sea, normal. Yo qué sé, si tu madre a lo mejor le diera un uso. ¿Cómo? Si tu madre lo utilizara todos los días, pues sería diferente. Tardo un año en escribir, pobrecita, o sea, tengo que acostumbrar a tu ordenador normal. Tío, me estás rayando, ¿qué es esto? ¿Pero ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué encuentro? ¿Qué busco? ¿Qué? Bro, qué? me está volviendo loco. ¿Qué, qué, qué hago? No me jodas que me he matado, tío. Dime que estás vivo en la vida. Y pobre Nicole desde el ordenador la madre, tío. A ver si ya pronto también puedes pillarte la tarjeta, macho. La he cagado, ¿sabéis por qué, no? Y yo se me ha ido el HD. Eh, y yo el HDMI, tío. Qué putada. Me está dando problemas increíbles. O sea, eh, Fancer, tú has dicho que no, no me pueden colgar más de una puta vez, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, madre mía. Porque aquí hay peleita, ¿eh? Nada más empezar. Perdonadme, estoy encendiendo otra vez el. Segundo monitor, tío, se me va, no sé no Tendré que cambiar el, HD, el HDMI eh, Voy a morirme, no lo sabéis, ¿no? ¿Qué sentido tiene salir aquí, perro? Hermanos, ¿o qué? ¿Me están enseñando las tetas? Que tú ¿Y me, yo que tú y me baneas? ¡Oh, increíble no es normal, eh, esta lentitud eh, Pantallas, eh, pantalla, eh, la, eh, eh, eh, la tercera palabra de esa frase pantalla es la tercera palabra de esa de esa frase ¿Cómo? Es la, es la tercera ¿Cómo Nicole? ¿Cómo, cómo sabes? ¿Se ha quedado trillado a la hora de hablar? O sea, incluso eh, en el teclado dice. Gente, no tengo otra, ¿sabes? voy a tener que matarlo, sí. Yo lo siento, bro, pero bueno. Me da igual, señora. Me da igual, parto a tu poblado. Usted me ha secuestrado, usted muere. O sea, tú también, bro. Tú quieres, el jefe de la tribu, eh, mono. Un macaco. Putada, tío. Me lo he cargado. Me lo he cargado, tío. Tchus. Sat. Sat Rumbo, eh. Amazing. Qué caca, tío. O sea, increíble. Su puta madre, eh. O sea, nada, o sea, habré sobrevivido cuatro días, ¿no? Precariamente, digo <risa> y yo Tengo ganas de jugar al Bible, al Mario 64, tío Muchísimas, la verdad, no voy a mentir Supongo que sí, ¿no? Mañana, mañana... Sí, esta semana jugaré Antes de que termine la semana ¿Qué es eso? O sea, aparte de... ¡Lol! Me estoy poniendo hasta el culo, eh Más que lo saque Y pongas una carta verde eh, Me mata uno, claro ¡Macaquillo! En la calle tengo ganas Cada vez que le dais al maldito Es eh, macaquillo, tengo ganillas, tío Me mola, la verdad Lo que pasa es que es cierto... Que ahora mismo, te lo juro de corazón eh, Está subiendo, que flipa eh, Los suscriptores en YouTube, tío, o sea, que le tengo que meter un montón de brío A lo que son los Reels, tío, tengo que meterle Muy duro, un coñazo, ¿la ¿verdad? Una calavera, lol, coñazo por lo mismo tío Porque, a la alala, ¿eso es mío? Ah, no, a la larga Pienso que eh, los Shorts deberían De jalar todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, no subir 20 y a lo mejor que suba uno solo Pero no, por lo menos no es igual que TikTok, tío gente se acaba de suicidar en punto uno del punto NPC. del PC, tío, ¿qué, ¿Qué pasa, ¿Qué coño Comprado no, esto por lo contrario es una mierda tenía un gogueta, ah, blue pero no tenía buen, me... bien buildeado le he sacado eh, un azul con, eh, con mi gogueta y le he quitado, a ver, pero es normal campeón, ya vosotros vais a ver y es caísimo no te había caído, no, tú te ah. me quieres enseñar el paisaje, toma, en toda la cara, perro see you later see you hello bro, how are you how are you feeling right now Ah, no, no. Ah, tomada, no. Matt. Él lo quería, gente. Lo quería, algo no rea. ¿Será? <risa> y yo es que, os lo juro, solo puedo morir una vez y ya empiezo... Como que debo de cargar, ¿vale? La zona, entonces... Está complicado. Una cosa, el juego sería muy realista si ese cadáver que ha volado... Que ha volado por la puta mountain eh, literal, está ahí abajo. Voy a ir a por él. Voy a ir a por él, gente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué suena como, como si tuviera tacones, tío? Y todavía podría estar mejor, eh, pero no eh, Meten el super Supongo que será algún evento que tienen preparado, campeón O sea, fuera, coña no es verdad, coño, se me olvidó decirlo eh, Hace un año desde el Ring, ya, qué guapo Qué alegría, tío, os acordáis que lo jugamos Coño, en el 2000, bueno, oh, en no, el 2020 eh, 22 cuando empezó el año ¿Qué hay ahí arriba? ¿Puedes subir? No me lo creo ¿En serio? Como me pega el bicho aquí abajo, me cago un panete eh? ¿Qué? Nani Estoy escuchándolo Ha sobrevivido ¿Cómo? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Qué? ¡Para, Espera, espera, ¿Qué, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué? Es que es una paranoia Están en los árboles y están en las hojas Una tortuga. Lo siento, lo siento Lo siento Puedo el primer, el primer animal que puedo... De, ya me entendéis, recolectar sus cosas Ah, ¿solo en la carne? Compadre, para eso no la mato, churra O sea, para eso no mato a la tortuga Me creí que me va a dar el caparazón Me ha dolido en el corazón, ¿vale? Que en el juego... ¿Y eso? No haya un eh, cassette, tío No hay un cassette, tío, no hay ¿What? está tío, tío, Porque la peña? o sea, parece que los campamentos llevan años, ¿no? O sea, ¿qué temazo, tío? Nah, como os he dicho, el de fuera, o sea, el de son de, de fuera está roto, o sea, por esto mismo. No, no puede ser que nada más empezar me esté dando todo, tío. Y al lado del avión, o sea, eh, joder, está guapo, pero me gustan las cosas difíciles. No voy a mentir, tío. No, yo qué sé, o sea, me recuperación, no? sin seis, o no ni eso. Yo qué sé. Survival eh, gamer. Sí, o sea, esto es la polla, sabes. Tienes ahí tu manta y tiene RGB, sabes. Es increíble. Está, está gracioso, vuelvo a repetir El juego está bastante gracioso Pero no obstante, eh, yo qué sé Sigo pensando que el uno a lo mejor tenía un misticismo Pues, ¿sabes? Canónico Del juego, o sea, rollo Nosotros ya nos partíamos la caja con ese con esa serie de caníbales Ahora hay demasiadas tribus Hay bichos totalmente diferentes Muy complicados como lo que, lo que acabáis de ver ahí abajo Que son horribles de matar Y es jodido Pero bueno, iré avanzando en el juego para poder llegar a Ya me entendéis, a hacérmelo y tener gameplay Que los choras o sea, han escalado telísima tío Estoy muy eh, contento y eh, otra vez, eh, TikTok está volviendo a generar Pero genera lo que ellos quieren Hogwarts Legacy eh, Gameplays genera cuando le da la gana Y eh, literal, el maledito Atomic Head generó al instante, tío Los exámenes de recuperación son chunguísimos En serio, pero coño, por lo menos mira Es que si te la llevas para... Yo, una calavera Si te la llevas para segundo bachillerato es más jodido Porque vas a tener que ocupar horas de primero de, ba de bachiller eh, En segundo, sabes que es, que es la putada Que a mí me pasó eh, con latín o con griego Joder, cuántos bichos, tío Gente, me van a guanchotear, ¿no? ¿Qué decir? Me acaba de meter un guantazo el bicho ese en la cara. Que te caga. Bro, este es súper demoníaco. Joder. Son demoníacos, tío. Hijos de puta. ¿Ahora qué, compadre? Joder, hay otro. Gente, no me la... No, me, no, me la, no, no, no, no, no. Bro, aquí vais a arder como demonios. Dame eso. Punto muerto, aunque me queme yo. ¿Qué? No ha hecho nada. Soy es gilipollas, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a quitar algo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a cómo pretendo hacer un cóctel en molotov si no lo prendo, tío? Soy gilipollas, gente. Literal, eh. eh <coughs> hicimos el del primer trimestre. Toda la clase, incluso eh, los aprobados. Eh, y solo aprobó uno, en serio, con un 5 justo. ¡Qué paranoia eso! Vaya, me ha ganado grande, por fin, Dios viro eh, de una. Pero que fumada, solo uno O sea, la profesora también solo tiene que tener en cuenta Kalei Sensei, pa, ya me entiende O sea, a la larga eso es un fallo, pero un fallo enorme Porque hace es que eh, ¿sabe? La mayor parte de, de la clase Es suspenda ah, O sea, bro, un crucifijo no, no, no sé qué hacer aquí Lo he quemado, hijo de puta, se va al agua No te vayas al agua ¿Cuántos quedan, tío? Hijo de la gran berriki ¡Muere! Son rarísimos estos caníbales, tío O sea, son... No, no, no, no, no, no, no, no Son rarísimos, son rarísimos Y me guanchotean Te quería dar un besito Me ha pegado un cabezazo a la cara A Cali vamos <risa> O sea, un directo con crochet O sea, la misma potencia Remontada, ¿eh? Entonces, ¿cómo eh, te, que eh, te queda? Sí, tabulo, ¿no? Sí, está bien, que gacho Nada, pero es normal también O sea, es ya mucho tiempo jugando Al maldito Dragon Ball eh. Y no te desmotives también A Cali Estoy seguro que puede llegar a... ¿Sabes? A probar esa me Aunque... Todo el mundo piensa que no se puede puto probar Estoy seguro que si te lo preparas bien, lo haces, tío Confío plenamente en ello Iba a decir, esa maleta se está moviendo sola Y era un bicho que se había movido Qué fumada, yo, es muy complicado Las partes estas, ¿eh? o sea, de la cueva Lo que hay algo que no me gusta Es que se regenera automáticamente las cosas Si eh, duermo o, o me muero muy breves, que tengo que Sin el... problema, campeón Es normal es normal, así también te queda más tranquilo. Que no veas el problemón de ayer. Ayer me extraño muchísimo, digo. El hilo, bon, qué raro, ¿sabes? ¿Qué le habrá pasado realmente? O sea, sé que acá Kali Sensei tenía un examen que también era eh, jueves y obviamente tenía. Eh, y hey, taekwondo. Y hey yo. Espero que vaya bonito Gracias por eso me ha dado Dos campeones lobo. Me cago en la leche Y ahora te vemos O sea, yo voy a intentar Hacerme la coba esta Que creo que lo conseguiré ahora Lootearla Y me voy eh, directamente Aunque sea un poco Al multiversus Para hacer tier Y eh, generar un poco de followers Y ya estaría Y ya después nos vamos directamente Al eh, okay. Al Hogwarts Legacy Al Valoranto Que necesito también Como ya sabéis No, Ahora sí lo puedo despellejar oh, sea, buenas horas Te he dado eh, ventaja Porque eh, No he hecho eh, Cover chains eh, Si hubiese hecho eh, Cover chains eh, Te habría ganado Bueno, de todas formas Estaba con mi primo pero Gogeta ahí, eh, viejito, eh, tenía eh, cobertura charger con su poder, ¿eh? No, eh, No es hasta las 8 eh, que me di cuenta de que no tenía la cuenta de Twitch. Qué paranoia. Yo es que digo, vaya locura, ¿sabes? Digo, qué fumada. Cuando leí el, el Discord, digo, cómo, coño, tío, de una noche. O sea, de la noche a la mañana sale eso. Ayer en un entreno, eh, En el entreno de combate me tocó eh, con el entrenador, fui, eh, me quedé desprotegido y me dio una patada con giro tan limpio que me cortó. Normal, o sea, joder. A ti a cualquiera, que a les enseño, o sea, vaya tela. Un guantazo, ¿sabes? Bueno, una pata directa te, O sea, de, de, literalmente Te deletea, macho, es normal O sea, te daría también, o sea, es que es eso Lo, lo da clean, tío, esto es Sensei, coño, ya me jodería Pero larga es bueno, o sea, contra más Combate, más práctica vas a tener, por supuesto Para aplicarlo después los eh, Cojones, las competiciones, aquel Sensei Tiene muchísimas cosas en el puto juego Y de momento no tengo una linterna, o sea sé Que estoy jodido Increíble Y cuando, eh, y en cuanto eh, llegue a mi casa eh, A formatear vine alguien? Sí, eh, pero eh, quise darte ventaja y no hacerlo Por cierto, qué buen amigo, grande ese, ¿sabes, Darío? Qué bueno Me cago en la leche Muchas gracias por estar ahí, chavales y chavales Ya sabéis que ha sido conectado hoy de fore Y vení eh, a algunas personas en concreto que no venían en años Tío, rollo ellos Que soy, o sea, soy una persona, ¿vale? Normal, tío, como tu padre y tu madre <ríe> Me cago en la leche No sé si es esto eh, por el reseteo Pero eh, yo veo eh, los mensajes y tarda en mandarlos cuando pongo GG, vosotros eh, veréis lo del Name eh, Al instante eh, que lo pongo. Sí. O sea, pero tú no lo ves al instante, dices, campeón, luego ahora. ¿Tienes alguna actualización o algo? Sí, luego eh, le apliqué la misma eh, a un tío eh, en el siguiente. Vea, o sea, pillas pilla la cobertura, ¿sabes? De tener como referencia lo que ha hecho tu profe, ¿sabes? Es la polla que le eso. Literalmente. Es útil. Joder, a ver, a otra persona mejor le metes Ese, eh, ese hit. Bueno, esa patada y, y no lo utiliza, ¿no? Para el siguiente combate, como hostia, es directo, sabes, y funciona. Pero si le parte la guardia a tu adversario y encima lo deja sin oxígeno, rendición al instante. Sabes, por, por, por de... sabes, médicamente, tío. ¿Qué es eso? ¿Te, ¿Tienen a alguien atado ahí para comérselo? Sí, pero yo solo llevo, eh, 6, eh, yo solo eh, lo veo 6 segundos después. Como si tuviera eh, poco internet. Qué raro, campeón. Mira, mira, ve los adaptadores de, de Red, si están eh, actualizados, el y lobo. ¿Eh? ¿Sabéis qué es esto, no? ¿Es una caja de herramientas? ¿Es una puta caja de herramientas o qué coño es? ¿Qué cojones es esto? No entiendo, se ha quedado buguet? ¿Otra? Ah, es una broca, Bros, O sea, vos tío Eh, foto Ok Una foto Easy, sí. Es increíble cómo te eh, acuerdas de eh, cómo eh, vinieron la gente hasta los que, lo que no venían hace mucho. Literal a Kalezin 6, te lo prometo de corazón. Ya sabes que eso a la larga me destruye el corazón, tío. No voy a mentir, a besar y elogio a 6. Porque, ¿sabes? Es igual que una persona que viene y dice, ¿sabes? Lo que le interesa decir, ¿sabes? Para rollo, denme mi medalla. Y ya después cuando le damos la medalla, se va. Es como, tío. Yo qué sé, bro. Pienso que.. Que realmente algunas veces. Estoy más eh, tenso Por lo que es la situación de Twitch Pero siempre eh, trato de dar eh, Lo mejor de mí mismo todos los días, ¿no? A la larga, que es jodido también Los mensajes es que yo escribo eh, los veo al instante Pero eh, es como eh, que tardan en mandarlo En eh, mandarlo en el chat Que raro campeón refresca Yo creo que también antes cuando salió Cuando ha venido Nicole eh, Campeón luego había muchísimo delay O sea, es cierto que esto estará chupando Que flipa O sea, no obstante no entiendo el porqué Porque son a Sensei Y luego si a veces darí 9 GB con 8 O sea, megabytes, perdón O sea, no tiene nada, compadre Pablito747 ¿Qué tal, Pablito? ¿Cuánto tiempo? No venía hace 5 eh, años Me acuerdo de ti, eh, que tú viniste cuando jugaba al Fortnite <risa> Cuando cuando lo dice yo flipo, te lo prometo Que les enseño, aunque parezca ¿Sabes como que me lo elaboro algo? Es así, o sea, literalmente sé sé por qué eh, Por qué putos juegos han venido, macho ¿Y en qué momento habéis venido? Nido ¿Cómo, cómo, cómo? Gente, vosotros veis ahí eso y que no saca el insight, te lo juro que siempre pongo muchísima atención Porque realmente a mí importa esto Como ya sabéis a diario Y para mí es muy bonito, tío El crear contenido siempre 24-7 Es más, y lo tienes, ¿sabes? Miran por mí Le estoy metiendo caña otra vez a los reels De una, eh, borré los demás Y digo, hermano, si es que no jalan ni, ni con cola, ¿sabes? Y volver otra vez a hacerlo Y ver que por lo menos están funcionando El de Atomic Head Por eso tengo ganas de volver a jugar al Atomic Head Qué raro es eso por pues lo mismo, porque está generando muchísimo, tío, a Duty Sensei Te lo prometo, mi hermano O sea, ahora mismo en YouTube somos 400 y pico suscriptores Eso es como ¡pam! Si llego a los 1.000, es la polla Que hay gente que tiene los 1.000 metiéndose bot, coño A lo mejor es porque estoy descargando el COD Entonces, ¿por eso campeón el ojo? <risa> claro Tengo 48 gigabytes de memoria eh, de Internet Y el batternet está consumiendo un 40% ¿Puede ser eso? No, no, literalmente es eso, campeón Es eso, se está ralentizando Literal, eh, vienen y el 90% de ellos eso lo dicen Hola, papá ¿cuánto pues, ¿Cuánto tiempo? Literal, a Kali Sensei. Follow-aid. Hostia, tengo eh, seis meses, soy veterano y se va. Es como, bro, cuando sea fa cuando Si eres famoso en algún momento, vengo, o sea, Hostia, tú te acuerdas de mí. Y si no te acuerdas de mí, te abro un hilo en Twitter. pero hermano, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Uno que ha venido antes. Hola, eh, follow Literal. De puta madre, adiós. Es, lo, es, es que es brutal, tío. Y aunque yo, sabe, me interese y pregunte cómo están el rollo, ya está. Es para ver cuánto tiempo tengo en este canal y a tomar por culo. Como tío. No sé. Muchas veces pienso que soy, no sé, tío, un puto atrezo, ¿sabes? En plan, ¿por qué, ¿sabes? ¿Por qué, macho? Es igual que este bicho. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se queda ahí? ¿Por qué tienes castigado al hombre, al señor? Gente, ¿estáis viendo esta mezcla homínida Un poco copia del bebé de Resident Evil Village. Podré pegarle, tengo curiosidad, gente. Es como un bebé, ¿eh? Grande sabezar pero vosotros estáis aquí a diario, tío. Que eso es lo más bonito, coño. ¡Joder puta! ¡Muere! ¡Mamá, huevo! ¡Masa morfa! Se han engendrado a raíz de caca ¿Qué? Le estoy metiendo demasiado duro Creo que es un bebé, ¿no? Retrasado de estos Del The de, de creo, ¿eh? ¿Qué coño? Mande esa esa vetaria? al lugar que le Lobos, tío Dos años, al igual que a seis. Pero es un desgraciado, y ¿no? Eh, y nomás, más, eh, ¿por qué no puedes, eh? No hicieron el, el juego eh, Muy eh, game RGB eh, Porque la luz es morada Te lo juro que es una paranoia, es como, eh, no sé si habrás visto alguna vez Un mechero de estos típicos que es como por eh, Tesla, ¿sabes? rolló ese palo me ganas, eh. En lo músculo ese, no lo he visto antes. Es una fumada, te lo juro. O sea, no sé si ni lo puedo matar. A Kalisin Seyel y luego si a Bezari. Ni idea, eh. ¿Ve ver ahora, Gigi? Va mejor. Me ve retrasado del de Coño, la hostia os acordáis. Gente, aviso visto que me he Increíble. O sea, es una forma de sellar una entrada. Qué fumada, tío. O sea, literalmente es una fumada. Hay partes del juego que yo creo que se habrán excedido muchísimo. Fuera de coña. Eh, tarda también 6 segundos en aparecer, en serio un año y nueve meses, casi ya de los dos años, tío, qué guapo muchísimas gracias por estar ahí siempre que siempre es complicado traer. coño, estoy viendo lo que está pasando ahora, el el se ha ido, bueno, la, el, el, la media se ha ido al carajo se ha ido al carajo desde que estoy jugando más a lo que realmente me genera fuera de Twitch entonces, es jodido, tío, yo que sé, juego al legacy lo, lo estoy jugando como y yo, como si comes sin pan, compadre, bueno, si come, comes con pan y bebiendo agua, atragantado a ver, ahora que va, eh, tarda mucho. Eh, no por la descarga. Qué raro, campeón. ¿Tienes Steam abierto o algo? Clarillo. ¿Cómo? Lo que me parece flipante, os lo prometo corazón, que, eh, ¿sabes? Como eh, expedicionarios, hayan venido aquí, tío. Qué cojones, macho. Qué raro que no sea por la descarga. No creo que tengas una actualización o algo del sistema, ¿no, campeón? Joder, voy para allá y lo. Ese bicho es más grande que el otro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estáis viendo qué hace? Gente, no me puedo resistir, tío Si es que... Oh, shit Y brigo again Tengo una granada Uh Vamos a ver qué cojones es eso, gente Hostia, me va a dar a mí Are you alive? Are you still alive, bitch? You are a motherfucking monster, bro I see your anus Tengo una cruz <risa> Cabrón, ¿A quién pretende que sorcirse? ¿Qué sentido tiene tener una cruz en este juego? <risa> Necesito beber agua, vale. Me muero, pero ¿qué sentido tiene eso? Tampoco. Eh, no es muy molesto. ¡Oh, ¡Hijo de puta! No es muy molesto. Eh, prefiero tener ley propio. Eh, aquí un gilipollas jugando con mi cuenta. Malterne, nada, campeón, pero eso ha sido una, una puta mala suerte. Increíble. ¡Atrás! Eh! Me cago en tu muerto que me va a matar. Me cago en parete. Me tengo que ir, gente Me tengo que ir I'm gonna run I'm gonna save my life Aquí está lo de grande Vale, me voy, gente He descubierto bastante A lo claro, mejor funciona ¿Te imaginas? ¡Uy, hijo puta! ¿Qué estás aquí? ¿Qué va? ¿Qué va a funcionar? lo si me ha toñado la cara Me acabo de, de, de guardortear la cara O sea, me queda con panete se en el ojo En el poto ¿Qué bicho tan raro? Era? Es que yo no sé si vosotros lo habéis visto Pero una especie de... ¿Sabes? Bicho del Silent Hill 1 pero te echabas como te las arañas Tío, qué raro, eh Creo que así funciona O sea, es raro de cojones ¿Qué dice? No te dice nada en el, en el lore Paranoia, tío Es increíble, paranoísima de vale, tela, me voy corriendo, eh O sea, estoy muerto si me quedo aquí Vale, y aquí eh, finalizamos el gameplay de... Eh... ¿Estás aquí, hijo puta? Desde Forest Intentaré verme gameplay Y entender un poquito más el lore Bueno, el lore La forma que hay ¿no? de jugar bueno, te dejo eh, que voy a desconectar el PC sin problemas Campeón Lobo, que sé que son las 7 cuarto ya Realmente, es normal, leñe Que en breve vas a casa de tus abuelos Ha venido conmigo, yo nada, voy a guardar O sea, voy, voy a mi puta zona Y lo voy a dejar por ahí Y reda, eh, ¿por qué? Eh, no se me caiga, no creo, hombre Literalmente, arte caso eh, eh, Eu confío, chao, por porque eh, cómo se me caiga, eh, vas a escuchar un grito, ese grito va a ser mío y, y no, de, no de aquí, no de los bichos de tomar madre mía O sea, es que no se ve una mierda, tío Si nos ponemos así no se ve nada Literal, tío ¿Qué pasó? Eh, mi hermano Sergillo ¿Cómo estamos? No decirte que eres el más guapo ese es, sí, buena persona de vuelva, ¿Te imaginas? No, nah, hombre, eso eso sinceramente será un una alma pura, ¿sabes? Literal Yo soy eh, un, un gamer <ríe> Mi alma está perdida ¿Cómo estamos, Sergillo? ¿Cuánto tiempo? Ahí estamos en el de Sonos de Foren, macho A la larga, ¿no? O sea, está guapo o sea, los basas que no genera, pero bueno, no obstante, los gameplays sí que sacarán, ¿no? ¡Mentira! eh! De Devuélvase yo, grandes Avezar y de allí de vuelva eh, el Avezar y qué máquina me, me hizo mucha ilusión cuando lo supe, campeón. Literalmente, en un brinco que yo esté por ahí. Coño, me haría ilusión, ¿no?